grapas de CJ! García. Savage Dragon 234, 235 y 236. Sigue Eric Larsen a las andadas desde 1992 hasta la fecha y ya, fíjate, va por el 236 está disfrutando totalmente de la, de, de la clasificación para adultos que lleva teniendo desde hace tiempo y no le importa ya poner desnudos ni siquiera en la portada, lo cual eh, no le impide a veces coger y hacer historias totalmente opuestas eh, que parecen directamente sacadas de, de Carlitos y Snoopy. Fíjate, cómo me mola cómo cambia de, de, de tipo de dibujo de, de un momento para otro, o sea, fíjate. Um, del 234 ni siquiera tendría por qué hacer la crítica bueno, no, esta vez las críticas las hago porque me da gana, pero es que del 234 eh, Eric Larsen ya me ha publicado la crítica eh, en, en el dos, dos números después me ha publicado la, la carta que le he mandado sobre, sobre el 4 es la segunda carta que me publican aquí y sigo es, es, estando muy orgulloso, en la carta sobre todo hablo de que en el 233 parece que se va a morir un personaje y en el 234, eh, por suerte, cambia de idea y, y, no lo, y no lo termina matando del todo. Eh, Sobre y gracias a Dios, porque era uno de los mejores personajes ever, mm, eh, lo cual no le quita las ganas de cargarse otros tres personajes distintos. Eh, a, a, a tu ritmo, Eric. <ríe> mm. Mola que desde el, desde el 232 ha vuelto a utilizar los títulos. El 4 el se titula La sangre del dragón, el 5 eh, Nada puede derrotar a Buffalo tú. y el 6 eh, tiene dos títulos. Tiene Savage Little Dragons, como aparece en la portada, pero el... Eh, el, el capítulo en sí, una vez abre, se llama Kids Day Out, el día fuera el, el, el día libre de los, de los niños. Eh, y a la vez le da igual porque lo intercala con otra historia de tu Sabas Little Dragons. Al tío siempre le ha gustado experimentar con estilos de dibujo, pero también, sobre todo, con la, la estructura. Y aunque probablemente soy la única persona en España que se lee esta serie. Me sigue gustando muchísimo y la sigo recomendando. Y eso es todo lo que voy a decir de Savage Dragon por ahí. Bueno, le, le he mandado otra carta sobre el 236, esta vez muy breve. A ver si me lo publica en el 238, ya veremos. Gracias y hasta la próxima.